La a la escuela un día, a la escuela un día, a la escuela un día, la, la, la siga a la escuela un día, eso es contra las reglas.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 Estoy el otro no. Diddle, diddle, downplay, me dijo yo. Fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo yo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 Todos se movieron y uno se cayó Huesos